Hoy traemos de nuevo, como siempre, la actualidad del mundo del videojuego acompañado de en, dos genios eh, de este mundo que es la radio y de este mundo que es la informática. Rachel Daniel sendino? ¿Qué me está usted llamando? ¿Eh? ¿Qué me está usted llamando? No sé, tú a veces me llamas eh, experto de videojuegos, genio. así que creo no sé. que hago lo mismo. Me ha llamado genio, me tengo que ofender, no sé. O algo. Y hoy no ha venido, no está Borja con nosotros, eh, tampoco está Villalba, tampoco está Aitor Marañón, pero sí que está Íñigo Fernández, Arracha León. Muy buenas. Y además vienes con el drop subidísimo. Sí, la verdad. <risa> súbelo, súbelo. Con la misma tontería que hace 40 programas. Y con bueno, la misma 40, tontería no, realmente... seguiremos dentro de 40 programas. <risa> realmente bueno. de eso le amor. 10-12. Con este serán 17. En esta temporada. En esta temporada, igual. Ah, claro. sí. Es que la música la hemos cambiado, amigo porque YouTube nos jodió con el copy, pero es que esta música es brutal. O sea, dame más, dame más. De hecho, yo la siento como un poco baja. Igual me tengo que poner un poco de altavoz. <risa> un poquito. Sí, porque es que si no... Tal cual, ¿eh? Tal en cual. En fin. Eh, ¿qué, qué, es, que, es que ya no sé ni cómo empezar, de verdad. O sea, es impresionante. Entre la música, entre tal... Es, es viernes ya, por fin, tranquilidad absoluta máxima, yo he terminado ya estudios bueno, he terminado estudios sí, todavía me todavía, todavía, todavía falta, falta la, la gorda, el, el boss el, sí, el sí, boss fight sí. absoluto y definitivo, pero sí yo, yo como trae estudios he terminado, o sea, yo segundo bachillerato lo tengo ya, así que, mmm, es, que es que es brutal que es Ah, vale, sí, no, la música de claro. fondo que sigue con el drop, esto es, sí, sí. este es impresionante. Bueno, pues como yo ya no sé qué más decir, porque no hay mucho más que decir, vamos directamente con Borja Arbosa. Hoy en Gaming Room comentaremos las últimas noticias, incluyendo la compra de estudios por parte de Embracer Group y el Indie war de Nintendo. También hablaremos sobre la multa impuesta a NVIDIA y el final de la colaboración entre Electronic Arts y FIFA. Y también entrevistaremos por último a Víctor Fernández, CEO y Game Designer de Operation High Jump. ¡Empezamos! Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom.euscadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euscadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom.ed. También nos puedes escuchar en Evox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Vamos a empezar hablando de uno de los temas que posiblemente más repercusión ha tenido en estas últimas dos semanas en el mundo del videojuego, que es la compra de Embracer Group, que aparentemente era una gran desconocida, pero ha pasado a ser el plano principal, eh, que ha adquirido Crystal Dynamics, E2 Montreal y Square Enix Montreal también, la parte, digamos, de Occidente, creo que, si no me equivoco. Eh, a, de esta manera consigue juegos como Tomb Raider, Deus Ex, Thief, Legacy of Kine y otros 50 juegos clásicos. Eh, la compra ha tenido un valor de 300 millones de dólares, na, calderilla, y Square Enix eh, va a mantener sus desarrollos y licencias japonesas, esa es la cosa, pero se ha librado un poco de la parte de occidente. Mantiene entre ellas eh, Just Coast, Outriders y Life is Strange. Eh, ¿Cuál es la cosa? Los últimos desarrollos tanto de Crystal como de Eidos han sido Marvels, Avengers y Guardians of the Galaxy respectivamente. Sorpresa, un poco una patata en ventas, que se diga. Eh, y el propio Square ha admitido que han sido una patata en ventas. Eh, aparte también Crystal está creando Perfect Dark para Microsoft actualmente. Eh, ¿Cuál es la cosa? A pesar de que en Bracer fuesen verdaderamente unos grandes desconocidos, porque a ti te sonaba de algo en Bracer Group antes de la compra? Cero. Eh, ¿Iñigo? ¿Eh? Cero. Oyentes, creo que a nadie le sonaba en Group, pero resulta que en Group eran dueños de Gearbox, THQ Nordic, Saber Interactive y Coach Media, que al menos de esos cuatro, dos probablemente os suenen. Eh, y por si decís, ah, y esta gente, ¿qué hace exactamente? Pues tienen juegos entre ellos Borderlands, Duke Nukem para un poco los más antiguos, eh, Saints Row, también Darksiders y la saga de Metro. O sea, eh, conocidos son. Que los conozcamos por el nombre es otra cosa. La cuestión cuál es, es la siguiente. Ya que estamos en este bucle absoluto en el que estamos eh, en mayo y todo Cristo está comprando todo tipo de empresas por eh, ver quién tiene la billetera más gorda, ¿Qué opinamos de este nivel de compra? Ni siquiera, en este, ni siquiera este nivel de compra, sino este nivel de desglose absoluto, porque... Square Enix lo que ha hecho verdaderamente ha sido librarse de su parte de Occidente, porque ha visto que no le estaba saliendo rentable y ha dicho: mira, en vez de intentar arreglarlo de alguna manera, me quedo con Japón y al resto que le den por culo. ¿Qué opinas tú, Fernán Becario? Paso de palabra. Esto? Paso <risa> palabra. Íñigo. Esto... Eh, paso palabra. Tema ah, business, tema es, es, business es, eh, me pillas te, descontrolado. Tema, tema business descontrolas. Sí, vale, pues eh, básicamente, entonces voy a comentar yo lo que opino. A fin no. de cuentas eh, volvemos a lo mismo. Esto es como Microsoft. Nadie conocía a Breiser Group, pero Microsoft Group si es dueño de toda esta mierda, Box, THQ, todos los demás. Eh, relevancia tiene? ¿Hasta qué punto está haciendo esto porque sí o porque no? No lo sé, porque honestamente, ¿qué tiene Embracer Group para que diga me sale rentable comprar eh, Eidos, eh, joder, Eidos, Square Enix y Crystal? O sea, ¿de qué? ¿Para qué? Que ya no es cuestión de que digas, no, es que tengo una consola de no sé qué o tengo un sistema de ordenador que quiero rentabilizar. No, no tiene nada, que yo sepa al menos. Entonces, a lo mejor... Voy a lanzar teorías al aire, que es lo que se hace aquí en este mundo. Eh, a lo mejor quiere aliarse o quiere meterse a lo mejor en el mundo del Game Pass o algo así, porque también a fin de cuentas eh, Crystal está generando Perfect Dark para Microsoft, entonces dicen no, pues yo lo que quiero ahora es hacerle competencia, entonces que venga y diga, no, pues al final que Microsoft diga, necesito tus juegos porque los necesito, y que les pague una pasta por ellos. Esa es mi teoría. Me parece muy, te, Yo no te sé. parece muy complicado. No, no, no. no es, es literalmente, es literalmente tirar triples de, de, de... No sé. Ya, ya, sí. Pues, triples bueno, al aire. Claro, claro. O sea, no, eh, comenta, comenta, por ejemplo, en el chat, Daniel Petet, buenas tardes, eh, las licencias. O sea... Mmm, las licencias sí, las licencias nos salaban sí. a todos. Pero claro, el tema de la empresa, porque Embracer, os lo prometo de verdad, que era una gran desconocida en este mundo. Claro, lo que quiere decir aquí, mi señor hermano, es que... Eh, yo voy a decir que es mi hermano, claramente. Eh, es que al, a, en las compras y las ventas normalmente, aparte del nombre de la propia empresa o lo que haya podido hacer, lo que interesa es la propiedad industrial y la propiedad intelectual. Y ahí entran... Las, las las licencias y una las, empresa... IPs. Sí, las, las IPs, las y, IPs. Y, y las licencias de los productos que, que hayan podido sacar o que, o que estén gestionando entonces, eh, aunque una empresa no te suene de nada, puede valer una millonada, solo porque tienen la licencia exclusiva de eh, las camisetas de Sonic en bueno. Corea del Norte, yo que sí ¿Cuál es la gracia? Precisamente como comentábamos eh, como dato a destacar, eh, uno de los juegos que adquieren es Tomb Raider, por lo tanto, claro, los siguientes eh, los siguientes desarrollos se van a hacer de la mano de... Mmm, de la mano del estudio en cuestión, que sería Square Enix, pero eh, bajo Embracer en Group. Entonces, claro, mmm, esa, esa es la cuestión un poco, que Square se deshace de su parte occidental completamente, que es bastante importante en ese sentido. Eh, si no tenemos nada más que comentar, pues le dejamos a los oyentes un poco que juzguen ellos lo que opinan de la compra, de la venta y de las cosas, y pasamos a la siguiente noticia. Que juzguen, que juzguen, efectivamente. De la siguiente noticia que tenemos para comentar, el indie war de Nintendo, que ha sido hace en nada, básicamente. Ver, discúlpame, discúlpame. Tú o sea, dirás, claro, es que no me das esta noticia siendo yo de Nintendo. ¿Te lo has visto, Íñigo? Eh, no. Pues entonces, <risa> por eso. ¿Ves, ves, ola, ves ola, cómo, ola, ves cómo sabía lo que iba ola, a decir? Ola, básicamente. Sin vergüenza. O sea, eh, Sin vergüenza. No, no, no, Íñigo, no se puede, no se puede. Eh, ¿Qué han hecho? O Se han anunciado más de 20 juegos que van a llegar a Nintendo Switch Entre ellos, Ublets, Tabs eh, Tabs es eh, Totally Accurate Battle Simulators ese juego en el que de Totally Accurate tienen menos 3 Esa es la gracia del nombre Y sí. las físicas no tienen sentido O Shield entre otros eh, La mayoría van a llegar, o casi todos, van a llegar a la segunda mitad de este año Y yo quiero destacar dos Porque como tal, el Indie World sí está muy bien para ver qué juegos nuevos hay No sé qué, ves los géneros y tal Pero siempre hay uno o dos que verdaderamente te chocan Porque el resto es como que los ves ya un poco más genéricos eh, a día de hoy, hacerse un hueco en la industria de los indies con un juego nuevo o revolucionario es prácticamente imposible. Entonces, que algo te marque puede ser uno, o porque verdaderamente es bueno, revolucionario y un nuevo, absolutamente, o porque han cogido un género y lo han medio reinventado o lo han hecho muy bien. Una de dos. Eh, ¿Qué tenemos en este caso? Dos juegos de Devolver. Qué raro. Vaya. Tenemos el primero, Gambrela. Y dirás tú, Íñigo, ¿a qué te suena Gambrela? Gambrella. No, no, no. Te tiene que sonar algo que hemos jugado en esta casa. Gambrela, eh, eh, Gambrela Que sé. también era de Devolver, lo que hemos era, jugado. Era otro juego de palabras, que era. Enter the Gungeon. Gungeon, eso. Eh, la armazmorra. Ah, la Armazmorra. Aquí ya no vamos a poder hacer esto, porque Gambrela es arma y paraguas. Así que, adelante, Íñigo, inventa un nombre. Eh. Paraguarma. Pues sale, ahí está, gente. Yo, ahí está, yo, yo para Warma. Ya esos, para ¿sabes? Warma. Espera, espera, que cojo un micrófono y lo tiro ahí. Tira <risa> <risa> tirado un mando ahí. <risa> ya, es que es lo que tengo. Eh, bueno, la cuestión, eh, pues eso, el, al igual que crearon en Inter the Gungeon, crearon el Gambrela. ¿Cuál es el cambio aquí? Lo que tenemos va a ser, literalmente, un juego de scroll lateral, Run and Gun, absolutamente, eh, en el que... Perdón, pues, no es eh, para Warma. ¿Qué sería? Sería eh, aguas. Porque ¿Cómo? Gun no es Arma es pistola. Gan ¿no? no, no es arma no es cargada, pistola. No, pistol es pistola. Ganes es pistola. ¿Pistola, pistola, pistola. Yeah. Gun es, es para Warma. <risa> <risa> por... está, gente. Hashtag para Warma en Twitter, vale. por favor. Hashtag para no, Warma. No, hashtag para Warma en el chat. Hashtag para guarma en el, en el Twitter y en el chat. Eh, entonces, como tal, va a ser un run and gun de escro lateral clásico, sencillo toda la vida, pero en el que, esto sí que me mola bastante, a la movilidad le van a dar gran importancia, que es algo que en el Enter de Gungeon, pues no tiene mucho más que decir. En el Enter de Gungeon, obviamente, lo que tiene importancia que son las armas. Pero aquí, como es para Warma, efectivamente tienes un paraguas que es un arma. Pues aparte de las funcionalidades que pueda tener la, las funcionalidades, perdón, que pueda tener el propio arma, eh, que es un paraguas. Que puede hacerte de escudo, puede hacerte de pistola, puede hacerte de francotirador, no lo sé, honestamente. La cuestión es que la movilidad también te sirve, porque lo puedes usar, por ejemplo, en una tirolina para deslizarte, como si tuvieses un este de... de no sé cómo se dice... Bueno, el pasamanos ese, por decirlo de alguna manera, el que te agarras cuando bajas en una tirolina. O lo puedes usar como eh, paraguas para caer, tipo eh, para caídas. O sea, tiene muchas funcionalidades el propio arma, entonces eso le da bastante jugabilidad al tema de, de del gambrela. Y luego lo siguiente que tenemos es Another Crab's Treasure. ¿Qué tiene de importante esto? ¿Cómo os quedáis si os digo que se puede hacer Dark Souls siendo un cangrejo bajo el agua? Pues esto es Dark Souls siendo un cangrejo bajo el agua. No voy a ver más. ¿Cuál es la cosa importante? Y es que los desarrolladores son dos chavales jóvenes que salieron haciendo esto, un poco haciendo el, el, el gilipollas, pero que lo han presentado muy bien. Planteate una idea. Tú en Dark Souls tienes escudo y sí, ahora, ahora hablo contigo Fernán. Tú en Dark Souls tienes un escudo, puedes pillarte un escudo al menos, te lo puedes poner sí. en, en, de secundaria, vale. También puedes ponerte dos armas de principal, muchas cosas, vale. La cuestión es, yo si te pongo el escudo delante y tú siendo un boss me pegas una hostia, ¿qué hace el escudo? Se rompe. Nada, entiendo. efectivamente, ah, vale. no hace nada. O sea, el daño te lo comes igual, te comerás menos pero te lo comes igual. Claro. Cuál es la cuestión? Aquí tienes eh, un cangrejo, tiene concha, T más tipo caracol. Plántate vale. Tienes sí. un cangrejo tiene concha. Estas imágenes, sí, sí. Eso, pues claro. lo que vas a tener va a ser ser un cangrejo. Que puede pillar cualquier objeto de entre unos 70 que hay, qué para guapo. ponértelo de concha. Entonces, si llevas una concha, si tú te escondes cuando te van a dar una hostia, le van haciendo daño a la concha. Y una vez la concha se ha roto, tú mueres de una hostia. Me da igual qué bicho sea, mueres de una hostia. Entonces, claro, tienes que ir buscando que ponerte, te pueden destrozar, a ver contra cuántos te metes, porque te destrozan el, el, la concha y tal, y entonces lo que haces es taparte. Al igual que es un cangrejo, pues te tapas. Sí. Luego sales, pegas hostias te vuelves a tapar así todo el rato. Obviamente cuando estás tapado es como si estuvieses agachado, te mueves más lento, pero sí, esa, esa es la. Gracia. Eso es lo que ya, me enseñaron. Me parece que va a ser el equivalente al rodar de. Es, Dark Souls, es, que... Eso es. Eso es. No, pero el rodar de Dark Souls también lo tienes más o menos. Tú sabes que en Dark Souls tú puedes estar corriendo con el círculo mantenido y cuando le das otra vez al círculo haces un salto hacia adelante. Mira, esa persona no la sabía. Pues eso. No, eso es que pasa. juega Bloodborne en su momento, que creo que es bastante diferente. Pues el tengo... Dark Souls, bueno, técnica del no es el mismo, pero sí. Ya, pues. La cuestión es en todo ese salto. Vale, pues aquí es lo mismo. ¿Cuál es la cuestión? Que hay que hacerlo con físicas de debajo del agua Claro. Entonces el salto es mucho más vasto, yeah. tienes, digamos, las dunas de arena que hay debajo de agua, puedes saltar de una duna a otra a lo mejor. Mm -hmm. Entonces las escapadas y de tal pueden estar muy guapas. No sé hasta qué punto vas a poder, hasta cierto punto, llegar a flotar y caer encima. O sea, pueden hacerlo muy guapo en este sentido. Porque claro, como es algo tan a tamaño reducido, que es un cangrejo, pues esa es la gracia entonces yo como tal de los 20 que han presentado espero estos dos el resto pues han presentado muchas cosas y han, han, han enseñado el We are OFK que se presentó en el E3 del año pasado que honestamente yo creo que ha sido una decepción en vendas absoluta mm, es lo que hay por generar expectativas porque si me viene diciendo que el juego revolucionario de música de no sé qué lo siento por meter de mierda al OFK a los que os guste el OFK si lo conocéis siquiera pero mm, no lo han hecho muy mal con el OFK así que yo espero estos dos honestamente y me gustaría probarlos para ver de, de, qué va, de qué va el género Tiene bastante pinta de que el Gambrel va a ser jodido Y el no de scrap Treasure sí, No tiene pinta de quedarse muy atrás <risa> <risa> por, por, por cómo lo han presentado sus desarrolladores En plan, no, sí, mueres de una hostia eh, No sé qué Puedes mm, pillarte objetos de no sé cuál Hacer esto, hacer lo otro Lo han presentado como que va a ser un juego jodido Pero mucho A fin de cuentas es un Solus Lake Que están bastante en auge Así que, pero de eso ya hablamos en el episodio anterior Por lo que pasamos a la siguiente noticia ¿Qué nos toca ahora. Eh, nos toca hablar de retrasos. Eh, esperemos que no sea de nadie. Eh, verdad, es, que, es, que no podemos, es que no podemos hablar del tema, pero bueno, eh, no, eh, no, es pasa, que no pasa, pasa no, nada. Es que no podemos. Eh, un saludo a la persona que se sienta mencionada, porque sabe que se siente mencionada. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿A dónde has ido? ¿A dónde ¿Tú qué cre crees? ¿A dónde crees que Aquí he ido? Hay dos direcciones completamente opuestas, ¿eh? no, no, a ver. no, no, no, o no sea, pasa yo, nada. Estaba, yo estaba haciendo el chiste simplista y bastante ¿Y ofensivo, chalo? por cierto, de ¡ah, la regla! ¡ah, retrasos! ¡ah! Y, ¿Y yo no, y yo me he ido a otro completo sin <risas> no personalizar a nadie, o sea... Nos hemos ido de los videojuegos, volvamos. Un saludo a, a la persona mencionada. <mimit> eh, Ay, ¿Pero quién? ¿Tú qué crees? Arroba anónimo, arroba anónimo. Arroba muy bien. Vale, pues pasamos de arroba anónimo a arroba becario. Se ha retrasado Redfall y Starfield. Eh, ¿Te suenan? Eh, no, solo he visto, un, a, he visto antes gameplay un rato. ¿Qué has visto? Y... Imágenes sueltas. A ver, Redfall es el... Es, he visto desde zombies, ¿no? Uh -huh. He visto... De lo que he visto, se me parecía incluso a Destiny. O sea, el rollo... Sí, piroteo, sí, claro, sí. Pero un sí. rollo modernito. Sí. Con... O sea, no he visto mu muchas cosas... Sí. Innovadoras. Starfield... Tampoco sé muy bien de qué va el gameplay, pero he visto imágenes y me recuerda un poco a Star Citizen. No sé si es el mismo rollo. Sí, pero hasta, me mola más el sí hasta cierto punto sí. A fin de cuentas, también se puede parecer un poco a Destiny. Eh, lo ha desarrollado. El, el rezo lo ha desarrollado a Bethesda. Entonces, mm, hasta cierto punto puedes llegar a decir. Mmm, oye, vale, vale sí. Mm, <risa> un poco coincide, ¿no? En, en el género. Sí. Pero que uno es del otro es Bungie, Sí, que se me olvidaba que era Bungie. Pero bueno, sí, es. Eh, coincide un poco. La cuestión, y si no me equivoco, el. Bueno, uno de los dos creo que era de tema de vampiros. Vampiros. No, sé, no sé cuál de los dos, dos, no sé cuál de los dos, a lo mejor eh, Red me Red estoy fall. yendo, no porque es todo espacio exterior, Vale, pues, pues eso, pues la cuestión, eran dos juegos que eran bastante esperados, al menos el Red Fold, de lo que me he empanado yo, eh, y han dicho, no, se va a lanzar en la primera mitad de 2023, esperaba obviamente para la segunda mitad de 2022, y se va a lanzar en la primera mitad de 2023, eh, ¿cuál es la cosa? lo han retrasado a lo mejor, porque en vez de lanzarlo, plan, ahora dicen, vale, pues ahora vamos a mostrar imágenes previas del desarrollo y demás, el 12 del mes que viene, de junio, porque tenemos efectivamente el evento de presentación de Xbox y Bethesda, del cual yo espero mucho, y como me decepcione, me voy a cagar en mi vida, pero bueno, también la gente esperaba eh, Hollow Knight Silksong para el Indie World, que es algo que no he comentado, y, y se quedaron un poco con cara de payasos, honestamente. Que el Silksong no va a salir, gente, ¿vale? No va a salir, no os preocupéis. Es, es el, el Silksong son los padres. Eh, entonces, la cuestión es, ¿qué opinamos de seguir con los retrasos? Porque con esto hemos tenido una muy mala experiencia que ha sido Cyberpunk. Ya yeah. ha sido retrasamos, retrasamos otra vez, retrasamos otra vez porque nuestro juego queremos que sea la polla, retrasamos otra vez y le metemos 14 horas diarias de trabajo a nuestros desarrolladores y aún así el juego sale siendo una mierda. Claro, es que depende en qué, en qué dediques ese retraso. Claro. Porque yo creo que lo que... Es, bueno, no lo sé, no lo sé. Pero yo creo que lo, lo que hicieron con Cyberpunk es meter o más contenido o como, yo qué sé, actualizar cosas en lugar de, pues, lo que, con lo que tenemos... Tú has visto el Ray Tracing que tiene Cyberpunk. Yo creo que se centraron en eso. Porque honestamente es que sí. tú ves los gráficos que tiene esa mierda y te, queda, te caes de lado. Sí, o por sabes, punto, es que optimización no y tal... Bueno, optimización no sé. Pero el tema bug y pulir cosas y testearlo y tal, claramente no le dieron mucha vuelta. Dijeron, bueno, así va a estar bien. Y Exacto. lo sacaron. Exacto. Entonces, no sé, pues, es que depende. Si dicen, no, pues eh, tenemos que pulirlo porque aquí este nivel no se puede pasar. Pues por mí perfecto. Si es para sobreexplotar a los trabajadores, para meter cosas de última hora, pues como hicieron, creo que con Drastofast 2 también hicieron algo parecido. Sí, sí, estoy. Metiendo... 2 es una obra de arte, pero los trabajadores lo han pasado como el culo. Y tengo mi opinión sobre eso. Pero bueno, eh, <risa> no estamos hablando de eso. Pero Oye, bueno, deriva, adelante. No, que The Last of Us no me, no me gusta nada la historia. O sea, ¿Por? se enfoca demasiado en la historia y no me gusta nada. Pero es que es, es larguísimo, vale. o sea, tengo horas para hablar de eso, así La que cuestión no. es que si tú te planteas... Da igual, o sea, podemos tirar para adelante. Eh, okay. La cuestión es que si tú te lo planteas, dices, vale, y eso es, es algo que, que ha criticado bastante gente. Y es, a The Last of Us 2 quieren hacerlo como el juego revolucionario, el problema lo han conseguido. El problema solo lo han conseguido en la primera parte. Es decir, mm. eh, tú vienes y dices, por ejemplo, el tema de las físicas de las cuerdas. Yeah. que es sí, eso algo es que pasada. no se ha hecho en la vida y que es algo brutal eso malo claro, y dices tú, vale, te, te hacen como dos 3 de esas al principio del juego y dices, hostia va a ser la hostia, y luego ya como cae el ritmo bastante vasto por el tema de las horas que tienen que meterle que lo dijiste tú mismo, lo acabas mm. de decir eh, claro, ahí es cuando dices coño, esto era la hostia ¿por qué no sigue siendo lo sigue siendo mismo juego ya yeah. ah, entonces, sí sí que es verdad que de, de todas maneras aún así, al ser un exclusivo de Playstation tal como son los exclusivos de Playstation, casi siempre a la historia le han dado un valor bastante potente eh, Que la gente lo sienta como una decepción porque Trastoff 1 era demasiado bueno para poder continuar una secuela Sí, entonces yo creo que se han centrado más en la jugabilidad Aparte de que han cogido la historia y han dicho Vamos a intentar mantener la historia al mismo nivel Pero la jugabilidad, la jugabilidad hacerle un nivel superior ¿Cuál es el problema? No puedes coger Hacer una secuela de la que la gente espera Maravillas y poner lo, la, lo mismo Que la principal, porque la gente te va a decir Ah, no, entonces pasa más Mira. de un TLC Entonces mm, Opina tú no, nada, que a ver, a mí me pareció muy divertido, pero es verdad que... Bueno, no sé, es que yo, mi problema lo tenía con la historia, entonces lo terminé y dijo, o sea, no, no me gustaron lo que he jugado, y me lo he pasado muy bien, pero al mismo tiempo se centra tantísimo en la historia, porque yo creo que era el, eso, ¿no? Que lo dirigía Neil Druckmann y era como súper centrado en contar esta historia súper innovadora tal, y al final yo me digo, es, es que no... No me ha llegado nada, pero yo el gameplay yo me lo pasé bien, yo no, no tengo problema. Es problemas. que el gameplay, verdad eso, eso que sí está sí, sí, sí. Yo creo que sí está polido, yo creo que al guión había que darle tres vueltas más, pero bueno, es que es porque ya me fijo más en la historia que en otra cosa. Me ha pasado con el Forbidden West, pero eso también es otro tema diferente. Mira, pues me vienes bien, porque en ese sí, sentido favor, ahora, ahora podemos hacer reviews conjuntas, porque yo me centro en el apartado auditivo y todo en la historia, ya está. Yo la historia saco. Ya está. Y... Yo es que es como el apartado auditivo, como no haga su función, a... Ah, a... Ah. Es que ya. lo importante que es el buen sonido, eh. Lo importante, que, sí, que, ser, que, lo sí. importante que es el buen sonido. Lo importante que es... Lo el importante lo... que es... No, no, no, no. Ya sé que ya yo lo he no, roto. Ya, ya, no, ya roto. sé <risa> que ya no porque chillo mucho. No, no, ya lo ha roto. Joder. En fin. No, precisamente, precisamente hablando de eso, eh, tengo que darle la enhorabuena una vez más, porque ya los he mencionado, pero no sé, sí, tengo que darle la enhorabuena una vez más a los desarrolladores de Insomnis, a Path Games, eh, porque yo pensaba que tenía superado el tema de los juegos de terror. Que es mentira, porque he jugado dos, pero bueno. <risa> yo pensaba que tenía superado el, juego, el tema de los juegos de terror. Insomnis no me lo he terminado todavía, no me lo no he pasado. Entonces, eh, dije ayer a la noche, mala idea, dije ayer a la noche, vale, vamos a, vamos a volver a darle un try a esto, en plan, a seguir con la historia un poco, porque hace mucho tiempo que no lo toco y pues eso, quería. Eh, aparte de, porque un amigo mío estaba, estaba ya jugándolo y tal, y dije, oye, pues me has dado ganas de volver a continuarlo, y según entré... No me había dado ni un jodido jumpscare todavía, y yo ya estaba notando erizárseme la piel. Porque la jo el jodido yeah. terror ambiental lo hacen tan bien con la música, que literalmente... Mm. O sea, tú sabes, porque sabes, que hasta que no avances en la historia, hasta que no hayas desbloqueado algo, no va a haber jumpscares. No los hay. No los hay. Claro. Pero es que, incluso sabiéndolo, la música dices, es que... Tengo que estar mirando a todos lados. Va a saltar algo, ¿no? Sí. Porque va a saltar. Sé que va a saltar. Entonces ya, cuando, cuando encima es peor aún, porque entonces cuando ves, dices, ah, no, acabo de encontrar un objeto, o acabo de encontrar no sé qué, o he avanzado de alguna manera, te cagas más aún, porque entonces sabes que va a llegar. Ya. Mientras estás así, es, es como tengo miedo constantemente, y yo tenía un miedo metido en el cuerpo impresionante, pero eh, dices, vale, no va a pasar nada. Siendo todo el rato que va a pasar, pero no va a pasar nada. Pero en el momento en el que ya consigues algo, dices, cagué, ya está, ya. soy hombre muerto, <risa> adiós. Y me pasó, porque por motivos que desconozco, cuando estuve jugándolo aquí, me trabé muchísimo y llegué ayer, de repente, entré a una sala, encontré algo, jumpscare. Paso a la otra sala, no sé qué hago tal, jumpscare. Paso consigo, ah, no, mira, si esto va aquí, jumpscare. Ayer me comí como cuatro o cinco seguidos y dije, hmm. vale, para. <risa> vale, para, para, para porfa. Claro, al menos te lo esperas, te no No, no, claro. es que el problema es que sabes además qué va a pasar. Claro, no sabes cuándo. Esa es la cosa, eh, claro, me, pasó, me pasó con tape, hay un momento en el que dices tú, vale, soy capaz, literalmente, imagínatelo, soy capaz de bloquear mi miedo, es decir, sé que me va a tocar un jumpscare, y sé que me lo voy a comer, y sé que me va a dar igual, y pasa, pero ayer era imposible, ayer era como voy a salir de esta habitación y va a haber un jumpscare, y va a haber un jumpscare, lo va a ver, sé que lo va a ver, literalmente hubo un momento en el que dije, vale, voy a abrir una puerta, no se spoiler ni nada, voy mm. a abrir una puerta, en plan, tengo que pasar por una puerta. Entré a una habitación, hice una cosa, o oh, vaya, desbloqueado algo Digo, sé que voy a salir por la puerta Y va a haber un jumpscare, y va a pasar un niño corriendo por delante Sé que va a pasar eso Me acerco a la puerta Se me bloquea el personaje porque no puedo seguir andando O niño andando por el techo Y yo en plan, yeah. es que lo sabía o no lo sabía Ana por favor. Para, Ana, que te paras a pensar, sí. Claro, pero esa es la cosa La idea es, es, la que, no. la idea no, es no. que estés acojonado. La gracia es que yo eso lo he podido hacer dos veces, ¿eh? Lo de, lo, lo de predecir el vale, va a pasar no sé qué. Porque luego también había un momento en el que dices, vale, no sé qué tal esto. Y habitualmente en el los hombres por lo menos en las primeras partes que estoy jugando yo, te saltan, en plan, niños corriendo por delante todo el rato. Ya. Pero saltan a una distancia <risa> prudencial de 5 metros. Pero imagínate entrar en, una, en un armario de un metro cuadrado y que digas, ah, sí, hay un maniquín. Ah, sí, o sea, un maniquí, le voy a poner una ropa. Le pones la ropa y de repente se convierte en un niño y sale corriendo. Y tú, ¡hostia! <risa> Es que da mucho miedo, de verdad, ¿eh? Pero muchísimo miedo. Ya. Yeah. Bueno, eh, lo que se espera estos juegos. Brutal. Así que, de, de nuevo, por el apartado musical, por el apartado de todo y tal, enhorabuena de verdad a Path Games, a Virginia, a Gonzalo, que los tuvimos aquí con nosotros, eh, mis 10 Y aparte, hablando de Path Games, se vienen cositas. No voy a revelar más. <risa> ¿Qué estabas diciendo tú del Cyberpunk? Eh, no tengo ni puta idea ya. <risa> <risa> Me has pillado. Joder, he empezado a poner paréntesis y ya no sé. Claro, no, estoy, no, no, no. Es que es la gracia de ir tirando paréntesis para adelante. Y del retraso de este, ¿quieres comentar algo más? Eh, no, nada. Era eso. Acababa con el de Cyberpunk. Es que es lo que... Eh, Acababa donde lo que he dicho. Que ya está. Que Cyberpunk se centraron, yo creo, en eso. En meter más contenido en lugar de poner lo que ya tenían. Y ya está. Y espero Me, que no hagan nadie más. Mira, te cierro yo todos los paréntesis. Por favor. Así. Vale, pues finaliza la colaboración entre Electronic Arts ah, vale. eh, entre Electronic Arts y FIFA. Eh, pues ya ha anunciado que tras FIFA 23 termina esta colaboración y el siguiente año pasaría a llamarse, o en todo caso saldría una nueva franquicia, eh, más o menos equivalente, llamada EA Sports FC. EA Sports FC. Ahora do, do, bien, <risa> do. EA Sports FC. Hazlo tú que lo haces bien, hazlo EA Sports FC. Diría FC, ¿no? <risa> FC, bueno pero FC para reinar Chenecaine o, o Football Club chene es que Me, claro. encanta, me encanta es chene chene O sea, <risa> la gente no sabe si dice It's in the game Si it's, dice... It's in the game, claro, lo dice, claro, in claro, the es que game E-E-Sports, it's in the game, EA, sports, it's in the game". No sé, Pero la gente no sabe si dice It's in the game o to the game Pero claro, como it's hace in the el game. Pues yo como suena que sí, raro Yo creo que sí, yo Bueno, pues voy, eh... Voy a probar, a probar Sí, por favor, y un clip de eso Football Club, ¿vale? Fútbol Club. Sí. O FC. No, Fútbol Club. A ver. EA Sports. Fútbol Club. Ah, fútbol, ah, fútbol Club. Club. Ah, no te perdí acento. Ha... Esto no estaba ensayo caballero. Esto... <risa> no poner no el guión. No sé qué acento inglés. Aprovechamos. <risa> no, no estaba. Tampoco poner el guión que saludemos a Borja eh, el chat. Pero efectivamente. Y no algunas... ya de paso, Borja, que ha hecho la mejor analogía de todo. EA Sports, págame. Se sí, bajaba. <risa> Si ese no es el logo, el eslogan, el e ese, ese es el mejor eslogan, eslogan de Borja Arbosa oficial, ya está Madre mía Efectivamente Bueno, anyway, ya hablamos en inglés eh, Bueno, pues después de empezar el 93 con la colaboración, casi, bueno, in, de forma in, ininterrumpida los últimos 30 años Pues ya se ha acabado la colaboración eh, hasta ahora, Que hasta ahora ha generado eh, unos 20.000 millones de dólares en ventas, eh, en la saga FIFA en general y eh, aparentemente el fin de su acuerdo ha sido raíz de las eh, expectativas financieras de ambas partes ya que FIFA buscaba al menos el doble de los 150 millones de dólares que recibe anualmente en EA en nada el poco poco sí. como poquito dicho, dinero nada. poquito dinero en nada. el bolsillo joder a ver, esto, comp esto comparado con, que no lo he dicho antes, estoy, estoy muy mal. Eh, no, sí que lo he dicho antes. Eh, esto comparado con los 300 millones de Embrace o mejor con los 44.000 millones de Twitter de Elon Musk que ahora se acaba de echar atrás, pues es un poquito <risa> XD. En yeah. fin, se supone, lo gracioso además es que se supone que tiene una fianza de mil millones de pavos. Joder. Si no lo compra por 44.000 millones, tiene que pagar mil millones igualmente. Y es como, ah... En fin, es lo más que sus cosas. Eh, hombre, el problema que yo le veo aquí es que... Eh, es que aquí hay muchas cosas. Espérate, porque me está explotando el cerebro de todas las... Ahí, Nico, le explota el cerebro. <risa> por, por un lado, la cuestión es... Eh, FIFA quiere más de... Bueno, FIFA que se supone que es una eh, federación... Que no tiene sigue las de FIFA, porfa, alguien y, y esas cosas, Borja seguro que sabe algo más de, la, de, de cómo funciona más o menos una federación internacional pero básicamente es como una asociación sin ánimo de lucro, que toda la pasta tiene que ir a sus asociados en último término o a lo que sus aso asociados quieran eh, FIFA por el canon anual pide más de eh, 300 millones de dólares, claro el tema es, la saga tiene que generar lo suficiente para eh, FIFA y para ella, porque si eh, eh, más o menos es una, FIFA, un, genera, sí, genera no, pasta. pero más o menos una licencia eh, tiene que ser como el 20-30% de, de lo que cuesta producir el juego entonces, estamos hablando de que si FIFA quiere 300 millones de dólares eh, el, el juego en sí debería generar por lo menos eh, mil millones de dólares al año y eso es mucho. Eso es una pasta terrible. Eh, entonces, ahí está un, la, la primera cuestión que yo no, no le veo. O sea, FIFA se va de esto. Vale. ¿Y qué van a hacer? ¿Para que siga habiendo eh, ingresos por esa parte? ¿Van a buscar a otro socio? ¿Van a hacérselo por su cuenta? Ya. Yeah. ¿Tenéis respuestas para esto? Ninguna. Eh, yo creo que a FIFA le renta, a fin de cuentas, hacerse un videojuego nuevo. Por mucho que digas... ¿Tú crees que FIFA puede hacer eh, por, por 300 millones de, de dólares un juego que venda tanto como el...? Sí, porque como el es Fi FIFA. Como el FIFA de EA. Sí, porque es FIFA por un sencillo motivo. Porque EA eh, a lo mejor irse a por eh, otros equipos le cuesta un pastizal. Pero la cuestión es que la gente del FIFA lo compra porque es el FIFA. Entonces, eh, si esto, esto también va a depender de, de quién se quede con la licencia de lo que viene siendo el juego Es decir, eh, si claro, EA decide la, hacer la, un la juego licencia, idéntico a FIFA La licencia la, la, la repartirá FIFA como ellos quieran La ¿no? cuestión es, la cuestión es eh, me refiero, lo que es la estructura del juego base O sea, porque FIFA, por mucho que, la gente, que los fans de FIFA digan que no FIFA es lo mismo todos los putos años, es lo que es Y pista sí. Entonces, si con la estructura del juego base se queda EA, va a vender más EA Si con la estructura del juego base se queda FIFA, va a vender más FIFA eh, es lo que es, porque la gente va claro, a por lo estándar Y lo estándar es lo que la es La cuestión es, ahora vamos a hablar un poco del ciclo del, del juego El, el FIFA eh, Normalmente Vende de un año a otro los eh, el, el, el, el juego nuevo Con las cuatro chorradas y, y novedades que hay Entonces si este año hay Yo qué sé 300 millones de copias vendidas Del FIFA 22 Pues el año que viene más o menos habrá las mismas la cuestión es, si tú dejas un año en blanco eh, la gente que anualmente se gastaba ese dinero o que vendía su FIFA para comprarse otro eh, ese año, ¿qué van a hacer? y ahí es donde EA tiene una baza muy buena eh, que jugar es decir, EA se supone que o se piensa que van a lanzar el EA Sports Football Club eh como sean capaces de tapar el hueco del, del FIFA y de decir, oye, esto es lo que era el FIFA, pero sin la marca FIFA, igual luego va FIFA y dice, voy a sacar yo el juego, que lo he producido con, yo qué sé, con Konami o con quien sea. Y se ven que no... que no... que no venden una mierda. Ya, pero al igual que han cortado una colaboración de 30 años, pueden decir, pues vosotros, Konami o quien sea, os vais a tomar sí. por el culo y ya está. Sí, pero quiero decir... eh. ¿FIFA va a tener listo un videojuego para el año que viene? No. Esa es la Bueno, cuestión. corrección, corrección, sí. Sí, Sí, tú crees sí. que sí. Coge Sin FIFA daño. 22, Control C, Control V, pista. Pero es que FIFA 22 no es suyo, FIFA 22 claro. es de EA. En colaboración con... No, en colaboración con... O sea, la base, la, base con... De la, estu... no, ¿la base de del estructura no, no. del juego es de EA? No, la base del... A ver, la base de del juego, es, juego de... es de EA. Pues entonces va a vender más EA. Claro, es que... Esa ya es... está. Perdón, esa es la cuestión. Esa ha sido básico. Esa es la cuestión, que... que eh... FIFA no tiene nada más que la marca. Pues eso. ¿Quién entonces, tiene el Ultimate Team? ¿Quién tiene el, el manager de todo esto? EA. Vale, pues entonces vende ven demasiada pista. To, todas ya las está. mecánicas y toda la tecnología que hay por detrás para hacer el juego es de EA. Ahora vamos a, ahora vamos a, a lo siguiente. ¿Qué puede hacer EA con el famoso EA Sports Football Club? Básicamente, eh, en todo lo que les deje FIFA y la UEFA también eh, a los clubes, eh, gestionar ellos, UEFA, las ligas nacionales o quien sea, sus propios derechos para vendérselos a EA y EA puede buscar por ahí el tener, digamos, las grandes figuras porque tampoco vamos a negar que en, en el FIFA, básicamente, lo que la gente busca es eh, a, a los equipos grandes, entonces... Eh... Yo te voy a decir una cosa, yo tengo una teoría sí. yo tengo una teoría, y es que si EA coge ahora su EA Sports FC eh, y coge y pone nombres falsos es decir coge a Leonardo Messi y le o sea perdón, joder Leonardo Messi Lionel Messi, que... Messi ¿Qué lo es? Ah, Lionel no. Messi y le llama eh, Ilmio Calesi por poner, por poner algo va a vender lo mismo y la prueba irrefutable de esto es GTA en GTA el Audi es obei. las marcas de coches que son las marcas de coches tal cual les cambian el nombre para no pagar derechos de autor y el puto coche es el mismo pero les cambian el nombre para no pagar derechos de autor y GTA 5 es el juego más vendido de la historia Pero no lo compran por los coches ¿Eh? La. Eh, eh, eh, ¿Cómo se dice? La pido eh, la, la atracción sí. del GTA no son los coches. O sea, no compran porque. Hostia, ¡Hostia, un Audi! No, pero sí que se hace con muchas cosas. Se hace con, con marcas de coches, se hace con marcas de armas, con marcas de, sí, pero, de empresas de dentro del juego. Decir, o sea. Eh, es el, verídico el, el, el sistema que puede llevar EA con esto es lo mismo que hacía el, el PES, el Pro Evolution Soccer. Es decir, te pongo. Eh, me, lo diré equipos que se parecen en los colores y tal, pero que no son, y ya está. Y tiramillas. Como es básicamente el mismo juego eh, y puedes hacer lo mismo, eh, te va a igual. Pueden tirar o sea, por ahí y luego también pueden tirar por, por lo que yo decía, por negociar con, con las ligas o con eh, quizá eh, la UEFA directamente eh, tener los, los derechos de imagen, porque no es solo la licencia del nombre, sino los, los derechos de imagen. Sí. Entonces... Eh, por, pueden ir un poco por ahí para para seguir teniendo las grandes portadas, digamos, porque al final una de las cosas que, que en el FIFA vende es tener al futbolista de turno en la portada claro. y básicamente los futbolistas de turno de portada en algunos años han sido digamos en cada país distintos pero básicamente son eh, españoles e ingleses, Españoles, sí. quiero decir de la liga española y de la liga inglesa entonces EA no lo tiene tan difícil para negociar eh, eh, derechos de imagen si no se pueden ir al extremo contrario es decir aquí tengo tienes el club rojo el club azul el club verde el club verde blanco, el club azul rojo. Yo creo que por yo creo que eso no funcionaría. Pues yo creo que la mitad más de la mitad de la gracia del FIFA es decir, mira, estoy jugando con el Barça o sí. mira, estoy jugando, estoy ganando o la estoy liga con, con el con Cristiano Delta. Ronaldo que es un jugador de oro, porque También. que tengas a Cristiano Ronaldo siendo un jugador de oro y no a Jesucristo eh, ormando pues no sé, tío. Es claro, como... eso, la vacilada de decir, "Joder, pues estoy ganando la, la liga con el Murcia." y, y, y es que mola, mola coger bichos que ya conoces, jugadores, jugadores sí. pero son, son bichos de, de un, son dos píxeles, sí. es un píxel encima de otro. Son píxeles, coño. <ríe> y claro, no es tanto jugar al fútbol, que para eso hay mil juegos, estoy seguro, y, o el juego este de Mario que van a sacar, ¿no? Que es otra versión de, lo, de la saga del de fútbol, ya hablaremos, sí. <ríe> Pero eso, la gracia yo creo que es, claro, si lo hicieran en plan, no, esto es un equipo que te acabas de inventar tú, pues yo creo, yo creo que se perdería la mitad de la gracia. Sí, claro. yo creo que un poco también. De hecho, eh, mi hermano dice aquí en el chat que el, que el Pro reventaba ventas sin licencias no hace tanto. Es verdad, también es verdad que eh, quizá era un momento en el que había más, más competencia entre los dos y los, las licencias de, digamos que estaban un poco más repartidas porque igual un año en el FIFA no tenías a, a, al Madrid pero que estaba en el Pro o alguna cosa de estas eh, claro la, la yo digo, creo que el medio de la cuestión es, es esto que hemos dicho que, que el atractivo es pues eso, jugar con los con los jugadores conocidos eh, no hay no hay mucho más yo creo eh, no, no sé si a FIFA le va a salir bien, porque salvo que se monten su propio estudio y hagan un, una planificación a largo plazo, rollo, no vamos a sacar FIFA este año en el que viene, pero dentro de tres o cuatro ya todo lo que implica el videojuego va a ser cosa nuestra y le vamos a sacar el 100% del rendimiento... Pero eso es una apuesta arriesgada. Es una apuesta muy arriesgada. No tan arriesgada como las criptomonedas, pero bastante arriesgada. Bueno, bueno, ¿cómo saca contexto cosas? Me encanta. Que no te digo. Me encanta. Vamos a cambiar completamente de tercio y vamos a hablar de eh, NVIDIA, porque han recibido una pequeña multita de... Eh, calderilla. 5,5 millones de dólares. Eh, cortesía de la Comisión de la Bolsa y Valores de Estados Unidos, por no revelar a los inversores el verdadero impacto de la criptominería en su negocio de juegos. Spoiler, mucho el impacto. Sí. Eh, básicamente porque el uso de las GPUs de Nvidia para este fin les habría generado unas ganancias superiores en los últimos eh, ¿Cuatro años? Algo. ¿No os ha pasado alguna vez que habéis visto eh, a un pavo en eBay vendiendo 18 gráficas de Nvidia en pack que literalmente ni las ha desempaquetado? ¿O un pavo que vende una gráfica por tres veces su precio? A pesar de que está quemadísima porque tiene un agujero en el techo de nieve por hacer que no, no, sí, no, pues no os ha pasado lo que le ha pasado a todo el mundo en los últimos tres años. Pues. Por eso os lo digo, por eso os lo no, digo, pues, gente. Pues eso. Para que os eh, identificados. Algo de lo que, por supuesto, NVIDIA es consciente y de hecho me tomaron medidas específicas para esto que se demostraron ser absolutamente eh, inútiles porque cuando tú mm, limitas un... Un hardware mediante un software Si le cambias el software, el hardware hace otras cosas Claro, pero le venía bien, porque así vendían más Efectivamente eh, Claro, eh, ha habido dos cuestiones Una que es más anterior Y otra que es mucho más actual Por un lado, el auge de las criptomonedas Está claro que lo que hizo fue eh, Arrasar el mercado de las GPUs Y de otros componentes Porque eran prácticamente imposibles de encontrar eh, Y ahora mismo lo que ha pasado... Sigue sí, sin es, haber stock de Play 5, chavales. Es que eh, la mayoría de los valores criptos se han ido a la absoluta mierda. Que esto ya venía pasando desde hace un tiempito, pero esta semana ya ha habido una caída espectacular. Entonces, ¿qué, va, qué es lo siguiente que va a pasar? Toda esa gente que ya ha perdido demasiado dinero eh, intentando minar y que ahora mismo tienen absolutamente nada, van a coger todo su equipo de minería y para la venta y ahí es cuando vamos a empezar a ver otra vez eh, tarjetas gráficas y otros componentes de segunda mano a precios mucho más asequibles que es lo que pasó en la anterior crisis de las criptomonedas entonces esto es eh, Este es el panorama, esto, es, es, esto es cíclico y a su vez claro esto nvidia lo sabe y, y saben también que, que bueno que va por por ciclos porque también ellos sufren caídas en los ingresos de, de la empresa, de, vamos, de forma cíclica cuando tienen todas estas eh, historias. ah que sí? Efectivamente. A ver, eh, me, es que me parece complicadísimo de las criptomonedas. Eh, a ver, lo que no Lo he pillado como a la mitad. Íñigo te explica. Íñigo no, <risa> te explico. A Mejor. <risa> o sea, el problema es que están... Que ahora con, el, con la caída de las criptomonedas está bajando el valor a la... Claro, en general, a el, lo que están vendiendo, ¿no? El, el problema Entonces, es que, que como las criptomonedas ahora mismo eh, están más baratas, ya no sale tan rentable eh, claro. minar. Entonces, como no sale tan rentable... Venden minar, su equipamiento, vale. Eh, vale. Hay, hay mineros, hay gente que, que se dedica a esto, que dice, pues ya lo voy a dejar y, y vendo. Y hay mm. gente que tiene 3, 4, 5 equipos para minar diferentes criptomonedas y hay, y hay un momento que dice, pues mira, vendo dos. ...porque no tengo pasta... ...porque eh, sí tengo muchos... ...muchos Ethereum... ...pero como han reducido un 80% su valor... pues si lo vendo ahora... ...no tengo dinero... ...ese, ese es el tema... ...y de ahí... ...y al, al final es una cuestión cíclica... ...porque en todos los... ...y Borja ya que es economista... ...y está por el chat... ...podrá eh, sí. comentarme... ...al final... El, ...el tema... ...en todo lo que es un valor... ...más o menos volátil... Eh, es que es, es, es que es cíclico, eh, salvo que sean casos donde están muy en la mierda, pero no, normalmente los valores mm. tienden a subir y a bajar y a subir y a bajar. Mm. Eh, las monedas, las, las criptos son mucho más volátiles. Ese es sí. el, el tema. Sí, ya hemos visto eh cuando, cuando ha sido el jueves. El jueves eh, ¿La, la, ¿La luna? Luna, luna que es una... 99%, vamos. por <ríe> Sí, sí, sí. O sea, y, y ha sido... Claro, para la gente que ha metido su dinero, mm. ha sido vale, un absoluto vale, vale. drama. Eh, hay gente que yo creo que pierde el contexto sobre esto. Es decir, en la tecnología es interesante. De hecho, eh... Hace unos días que estábamos grabando eh, algunas secciones de, de Enredando con, con Roberto, comentábamos, claro, ¿cuál es la parte tecnológica de esto? La tecnología que está detrás de las criptomonedas es interesantísima, pero es que la tecnología ahora mismo da igual. O sea, sí. es absolutamente irrelevante. ¿Qué es lo que está teniendo influencia ahora mismo en esto? Pues que son un valor volátil y ya está. O sea, básicamente sí. la gente está poniendo dinero a cambio de numeritos. Y cuando venden los numeritos, recuperan su dinero. El blockchain y sus cosas. claro No, no, Efil. el blockchain no. No, las criptomonedas en general. criptomonedas sí, Pero, sí. no... Pero es que pasa lo mismo con, con, con los con los eh, valores de bolsa. Es decir, tú cuando compras un valor de bolsa, no estás comprando nada físico, estabas comprando una parte de la compañía. Estás esa comprando un vale que puede subir o bajar. No, claro. pero además el problema es que como se retroalimenta en este caso, yo voy a poner el caso hoy fácil de los NFTs, eh, los NFTs se retroalimentan con Ethereum, entonces si los NFTs caen, si las ventas de NFTs caen, también cae el valor de Ethereum, y viceversa. Vale. Eh, sí, porque es el medio de pago de los, de los eh, NFTs en, en cuestión, entonces eh, es eh, al final la cuestión eh, es eh, tan sencilla, de esta multa es, es tan sencilla como que Nvidia sabía esto y no se lo transmitió... A sus accionistas, que sus accionistas podrían haberlo sabido ah. también porque sale en la prensa, ¿sabes? Ya, yeah. <risa> yeah, pero como tal, como te lo tiene que indicar la propia empresa, pues. Ah. Sí, cositas. Yeah. Pero bueno, eh, más allá de eso, seguiremos viendo subidas y bajadas. Ahora mismo estamos en un momento de bajada, así que. El... Pero, pero en picado, ¿eh? Sí, sí. Mm. Pero ahora mismo es un momento en el que, si realmente. O sea, toda esa gente que que van de Crypto Bros y de recomendar inversiones y tal, realmente el momento en el que deberían recomendar invertir es ahora, porque ahora es cuando claro. está bajo y ahora es cuando sí si tú... cae más. ¿Qué? Más. Es que ya, ya metes un céntimo y, te, y luego te puede salir por 100 euros o te puede salir por claro. otro céntimo. y Ya dices, pues te da igual. No, no, no, o sea, metes un céntimo y te puede salir por eh, la mitad de un céntimo. No, pues, o sea, pues Has perdido un céntimo. Que... Claro, pero ¿y si metes un céntimo, porque no se puede meter un céntimo? Le metes mil pavos y te quedas con 500. Claro, ahí hay que, hay, que, hay que transmitir un mensaje responsable, es decir, eh, es un valor muy volátil, ahora mismo <coughs> está bajo y creemos que a, a partir de aquí va a subir. Entonces, si tú quieres invertir, primero, invierte dinero que no necesites. Va cuánto? Segundo, invierte poco porque eh, no sabes cómo va a salir. Y tercero, eh, valora tú mismo el riesgo. O sea, ¿has visto la hostia que se han metido, no? Pues... De aquí, de ahora mismo, de este momento, puedes sacar pasta. Lo que pasa es que los famosos Crypto bros estaban recomendando invertir hace tres meses, cuando hace tres meses estaba, el mercado estaba alto y de las hostias anteriores que se metió el Bitcoin, hemos visto claramente que en algún momento iba a terminar bajando. O sea, quiero decir, no hay una ola infinita hacia arriba. Iñigo, mm. Pero la pregunta importante de todo esto es, ¿quieres ser tu propio jefe? <risa> eh, no. Porque, primero, yo soy jefe, no soy mi propio jefe. Soy jefecillo, eso es verdad. Segundo, yo, de empleado de... Ah, ¿Cómo se llama? Oh, de empleado por cuenta ajena estoy muy bien. Porque yo tengo a alguien que me da las órdenes, yo las filtro, las transmito para abajo y a tomar por... Entonces, arba becario, ¿quieres ser tu propio jefe? No, no, no. Yo no, creo, <risa> no quiero depender de rayitas de verdes o rojas, depende <risa> no, de... de no. triángulos de matemáticas. No quiero saber nada, no. Mucho, mucho... Ta y tampoco tengo tarjetas gráficas, yo tampoco. Creo vale, que pues tarjeta. oyentes, eh, no seáis vuestro propio jefe porque no vais a ser vuestro propio jefe. Sorpresa, como las estabas piramidales. Ah, bienvenidos a la vida. Bueno, vamos a hablar de la empresa de... Oh, me está costando hoy porque es que no tengo voz. No sé por qué me has puesto noticias, Gaisca, porque es que ah. tengo el resquicio de la última voz que me queda de toda mi enfermedad, porque es mucha enfermedad. Vamos a hablar... El se nos muere, chau. No, no, pero la ventaja es que puedo ponerte esta voz. Vamos a hablar de la empresa Amiga de los Niños. Poco si no pones, una música, la... Ups, si esa... no pones una música, un... Un... no niños. tiene sentido. Un poco pederasta. <ríe> la empresa que te acoge y te da lo que tú. Tu... Uy, uy, uy, uy. uy. ¿Qué? Va, va, ¿Qué? va todo la mal. ¿eh? Gran o sea... la... la gran N. No, esa es otra N. No. U... Perdón. <ríe> uy, uy, uy, uy, uy, uy, estoy haciendo una promo de aquí, de aquí hay tomate. ¿Qué está pasando? Uy, uy, uy, uy, uy. uy, uy. En unos momentos. Bien, perfecto. De caña, ¿Te, te ¡Hola, Gloria Serra! <risa> ¿Cuál es...? ¿Cuál es...? ponme mi música no, no, de fondo, no, por No puedo no decir no la invitación de Gloria Serra. Es que no, la tengo en la cabeza, es mezclando Aznar con un catalán... Pero no, no, no, no, no. ¿Qué ocurre en los suburbios eh, de la ciudad de Barcelona? En unos minutos, Ojo. los secretos del pan. Bueno, bien, perfecto. Un clip de eso por favor. Eh, sí, no, no tiene producción otra tarea que sacar clips de mierda. Joder. En unos minutos Nintendo, ¿qué ha pasado con ellos? No, pero esto es sobre Nintendo todo, o sea, no, no, no, este no, no es el pan, no es Gloria no, es la no. de Nintendo. Pero es tomate Venga. Vamos a ello entonces eh, Básicamente, la noticia se basa en que La Switch, que lleva 5 añitos en el mercado Ha vendido 107 Millones de unidades En el último año fiscal Lo cual la acerca peligrosamente A unas cifras de venta muy parecidas A las de la Wii Ah, sí, la Wii me parece muy bien Pero la Play 2 no la va a superar nadie en la vida no, eso, eso <ríe> Le falta verdad. como el doble para llegar eso es verdad eh, Vamos a ver, eh, aquí hay un problema Pero la noticia no es esa La noticia no es esa, aquí hay un problema Es decir, la Switch eh, está teniendo el mismo efecto que, que la Wii Hasta tal nivel que el, el, el Nintendo Switch Sports Es el, el Wii Sports, pero vuelto a hacer el Nintendo Switch Básicamente <risa> eh, Está ocurriendo lo mismo que con la Wii La Switch es una consola eh, Que se ha demostrado que, que llega muy bien al público casual eh, Es una consola Versátil y es una consola que en general está teniendo buenas ventas porque la gente entiende el concepto a pesar de que es un concepto distinto a una consola normal y precisamente como es una cosa distinta a una consola normal llega a públicos donde una consola normal no llega ¿no? o sea, hasta aquí yo creo que la premisa eh, es, es válida, es correcta Claro, ¿qué, qué, le pasa, ¿qué le va a pasar a Nintendo? Pues a Nintendo le va a pasar, pues como con todas las consolas con las que ha tenido mucho éxito, que ahora no sabe cómo salir de esta. Claro. Porque en la misma consola que te ha hecho famoso, te puede hundir a la mínima. Ya, pero el problema es que hay una cosa déjame muy vale, vale, sí, vale, Déjame sí, terminar. Sí, mejor, termina, termina. ¿Por qué? Porque eh, como pasó con la Wii U y como pasó ¡Au! con la Gamecube, por ejemplo, ¡Au, también. y como pasó en menor medida con la Super Nintendo... Eh, cuando tienes una consola con muchísimo éxito Básicamente la gente quiere seguir jugando A ella Y más allá de eso Claro, tú ahora tienes que presentar algo Que sea mucho mejor De lo que había hasta ahora Y tú ya tienes una consola en el mercado Que es jodidamente buena entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Pues tenemos una forma muy básica de solucionarlo. Y es, dale al público lo que quiere. Es que, es literalmente así de básico. Están con, no, hemos roto el ciclo de vida estándar de una consola, no sé qué. Pero es que, ahora mismo, la gente de Nintendo no quiere otra consola. ¿Qué quiere? ¿La Switch Pro? Pues dale la Switch Pro. Claro. Es que, literalmente, llevamos pidiendo la Switch Pro un año y medio. O sea, si la gente quiere la Switch Pro, y tú estás pensando, tengo que sacar una nueva generación de consolas, porque eh, no, no saques una nueva generación de consolas. Saca una Switch Pro... Y la gente te va a aceptar tu Switch Pro y te la va a aceptar como nueva generación de consolas. Porque no quieren otra cosa. Porque la Switch funciona muy bien. Entonces sacas una versión mejorada de la Switch y la gente te quiere. ¿Por qué coño las empresas grandes no hacen caso al público? Eh... O sea, el público te está pidiendo una cosa, ¡dásela! Ya, pero es que si hace siempre caso al público, ahí hay un problema. Claro, caso... No, no, no. Es que no es cuestión de hacerle caso siempre. Sacaron a Nintendo Switch OLED. ¿Quién quería la Switch OLED? Nadie. ¿Nadie? ¿Qué quiere la gente? ¿La Pro? ¡Dale la Pro! Sí, lo que pasa es que... Eh, uf, uf, ah, ah. Ya, eh, Nintendo funciona siempre así, es decir, ellos tienen sus propios estudios y sus propias mierdas y eh, el año que aciertan, o sea, con la generación que aciertan, aciertan de puta madre y la siguiente es un fiasco por, por eso, porque es que no... O sea, tienen siempre esa mentalidad de intentar cambiar de rumbo innovar. es que no funciona sí, por claro. favor Nintendo si nos estáis escuchando sé que no nos estáis escuchando ponme mi plano porfa eh, sí Nintendo si nos estáis escuchando alguien de Nintendo España por favor la gente pide la Switch Pro la lleva pidiendo dos años si se la vais si se la dais ahora si se la dais de hecho ahora que se viene la presentación del E3 no E3 de verdad os la van a aceptar y os van a querer hacedle caso al público el público sabe lo que quiere en fin, eh, eh, vamos a liquidar las últimas dos noticias de forma breve, Gaiska. Pasamos con Forza Motorsport 8. Para detallar, va a llegar a Xbox One y Series, S, series X y S. ¿Cuál es la cosa? Se han filtrado dos imágenes del juego en desarrollo. Eh, y aparentemente va a ser un juego, ojo, ya no Cross, ya no cross Platform, que también, sino Cross Gen. Eh, es decir, cross generación de consolas eh, que aparentemente también va a llegar a PC pues porque cositas de Microsoft y querer mudarlo todo al Game Pass que es perfectamente correcto, ha habido dos filtraciones de imágenes, cuando sepamos más ya os traeremos más porque son literalmente fotos hechas a una pantalla, no se puede saber mucho y lo último que tenemos ya ahora sí, Fernán. Eh, vale, pues me ha tocado lo más triste y sí, es un poco. Eh... Okay. y digo por favor quítame la música ya sí, está, verdad. Un poquito de respeto, porque fallece eh, Robert Krakow, eh, para los que no lo conozcan, eh, cofundador de Razer, perdón, no sé pronunciarlo, y pionero de los ratones para gamers, a la edad de 81 años ha, ha fallecido. Eh, fue el encargado de presentar en, en el 99 el Razer Boomslang, el primer ratón enfocado al gamer. Bueno, no solo fue el primer ratón, también fue el primer periférico, claro. directamente gamer, claro. eh, antes de, de los de los cascos gaming, los teclados gaming yo, yo externos. Te, yo, yo tengo que este. alzar la voz y decir, no es verdad porque los joysticks existían de hace mucho más bueno, tiempo. Vale, sí. pero sí. Periféricos de nueva que generación, que primer Que el primer ratón gaming fue eh, digamos, pues sí, ideado, sí. pensado por este. Pues sí, Rest hecho, in Peace, gente. Y de hecho se le conocía como Razer Guy y sí, de hecho, sí. le tenía, se le tenía mucho cariño, así que bueno, se nos va un grande. Rest in Peace. Pues dicho esto, eh, vamos a pasar ya con la entrevista que tenemos preparada porque ya le tenemos eh, listo. Hablamos eh, en unos segundos con Víctor Fernández de Operation High Jump. En esta ocasión, para la sección de la entrevista, eh, en colaboración con PlayStation Talents, hemos traído a eh, un proyecto, precisamente de esa iniciativa, que lo está petando actualmente en Kickstarter. Se trata de Operation High Jump, de Mansion Games. Para hablarnos sobre el juego, su desarrollo, lanzamiento, inspiraciones y demás apartados, nos hemos traído aquí a este programa a Víctor Fernández, CEO y Game Designer de Mansion Games. Buenas tardes, Víctor. Hola, buenas tardes, chicos. Para empezar, quiero que nos hables un poco sobre la historia que se trata y demás, porque sí que es verdad que he podido comprobar que en el Kickstarter tenéis muchísima información puesta, o sea, se puede verdaderamente saber cómo va el juego completamente, y eso pues me gusta mucho porque estáis dando lo que viene a ser todo el, el, el tema del juego a la gente que quiera <coughs> apoyar el Kickstarter, que de hecho, enhorabuena por el Kickstarter. Eh, y, y de Porque si no me equivoco, pedíais en un principio, creo que eran 6.000 o algo así, tenéis 32, ¿puede ser? El primer objetivo eran 6.000, que se consiguió en menos de 12 horas. Y actualmente, bueno, antes de entrar, creo que íbamos por 34. 34 antes de ya. Con vosotros. Eh, ¿De qué va la trama del, del juego? Cuéntanos. Pues Operation High Jam, eh, se basa en, en la historia de las resistencias europeas. Eh, en cierta manera, es un homenaje a, a todos los miembros de, de esos eh, pequeños grupos. Eh, que eran gente normal, como nosotros, panaderos, eh, profesores, eh, incluso a veces médicos, eh, que decidieron un día pues, eh, no claudicar con, con los nazis en, lo, en los territorios eh, que les habían ocupado y, y crearles un segundo frente que de alguna manera les iba minando, eh, en este caso en la, en la retaguardia. Eh, además de eso... El juego también eh, toca muchas leyendas de la Segunda Guerra Mundial, de hecho el título viene de una leyenda eh, que dice que en el año 47 una, un contingente norteamericano eh, se dirigía a la Antártida para unas supuestas maniobras de, de combate en, en suelo ártico pero que, bueno, todos los, los conspiranoicos y un poco las leyendas eh, contaban que, que esa expedición, eh, que, tenía, eh, que tenía que durar pues, seis meses, creo, eh, se, se tuvo que cortar muy abruptamente por, por problemas y, bueno, la leyenda cuenta que, que en realidad, eh, a donde se dirigían era el último bastión nazi, ¿no? Eh, nosotros en Mansión hemos querido, aparte de rendir homenaje a los, a los miembros de las resistencias europeas, también hemos querido contar un poco toda la trama de los últimos meses eh, de la guerra, en donde se generó como una especie de guerra oculta, de a ver quién llegaba antes a la tecnología nazi para, para poderla tomar como botín de guerra y nuestros personajes están metidos dentro de esa trama, ¿no? Eh, en cierta manera eh, son un poco unos saqueadores. ¿Y de dónde sacáis la iniciativa de decir vamos a hacer un juego sobre la resistencia europea en la, en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, yo soy muy fan de la Segunda Guerra Mundial eh, y, y un día vi un documental que, que trataba precisamente sobre esto. Me llamó mucho la atención porque normalmente casi siempre pues solemos eh, reconocer, eh, pues, o nos han contado, hemos visto pelis o series de pues, del Desembarco en Normandía, de Stalingrado, de la Batalla de Berlín, etc. Pero normalmente no se le suele dar mucha, mucha bola, hasta hace unos años que sí que ha empezado a salir mucho material, tanto en libros, pelis, series, etc., a toda esa gente que, que era anónima y que, y que luchó al lado de los aliados y y sin embargo no fueron como muy reconocidos, ¿no? Tal vez para el público eh, que a lo mejor no está tan puesto en la Segunda Guerra Mundial, eh, la resistencia francesa sería la más conocida, pero en todos los países ocupados había grupúsculos de, de, este, de este tipo, y casi todos ellos estaban o entrenados o de alguna manera eh, suministrados eh, por los servicios de inteligencia y los servicios especiales británicos. Y en el juego contamos un poco eso. De hecho, los, los miembros del, del escuadrón de protagonista del juego, cada uno es un miembro de un territorio ocupado, ¿no? Fíjate que eso me, me recuerda un poco a echar tiempo atrás, porque precisamente lo que comentabas habitualmente, lo que se da, en, por poner el ejemplo más claro, yo la última vez que tengo recuerdo de haber dado Segunda Guerra Mundial a un nivel internacional, es historia de cuarto de la ESO, literalmente. Entonces claro, te lo planteas y claro, ahí tú mismo lo has dicho, eh, lo que das es lo que es, las cosas generales, eh, relevantes a un nivel ya importante y demás, pero sí que a cada... A cada persona que ha estado ahí dentro, bueno, cada persona o cada grupo incluso de dentro, no se le suele dar mucha relevancia que, que lo dices tú mismo y lo dices muy bien, de hecho. Eh, ¿Cuánto tiempo lleváis desarrollando el juego? Pues el juego mmm, empezó a desarrollarse en el 2019, que es cuando fundamos el estudio, y a los pocos meses, pues bueno, tuvimos la, la oportunidad de, de que un un captador, en este caso Tony Paños de Lanzadera, nos vino a buscar a Mallorca para que nos presentásemos al, al programa PlayStation Corporate, que es una antesala del PlayStation Talents. Uh -huh. y, y bueno, presentamos el proyecto, les gustó y al mes siguiente estábamos ya en Valencia en el Games Camp de, de Lanzadera y, y luego ya pues pasamos a PlayStation Talents. La verdad es que es una cosa que tampoco nos esperábamos Nosotros estábamos incubados en, en, la, en la incubadora del Park Beat, Que es el, el, la incubadora tecnológica del gobierno de aquí de Mallorca Y nuestra mayor pretensión era hacer un, un juego para PC eh, Teníamos sí, previsto el tema de Kickstarter Pero desde luego pues el impulso que nos dio PlayStation nos permitió escalar mucho más rápido. ¿no? Al final, cuanto más apoyos tienes, pues eh, más rápido vas. Eh, en cualquier caso, eh, nosotros ahora mismo, eh, el año pasado, sobre el septiembre del 2000, sí, el año pasado sobre septiembre, firmamos el contrato de, de publishing con, con Meridian Games, tanto para edición física como digital, y este mes, eh, hace 15 días, empezamos la campaña de, de Kickstarter que, que está ahora mismo activa y que quedan 13 días. Sí, aproximadamente. Eh, precisamente ya que me comentabas el tema de que lo habéis empezado a desarrollar en 2019, eh, como dato curioso este podcast también nació en ese año eh, nos también. pilló un poco de, de sorpresa el tema de que claro a los 4 o 5 meses por, por lo menos nosotros que empezamos en cosa de octubre o algo así a los 4 o 5 meses boom pandemia ¿qué ha supuesto eso como obstáculo para vosotros? Pues bueno, a ver, eh, a mí me tocó quedarme en Valencia, no me pude volver a, a Mallorca eh, porque bueno, la isla se cerró eh, por, por protocolo de seguridad, así que tuve que pasar la pandemia en Valencia, que, que bueno, pues como a todos nos, nos complicó mucho la vida y la existencia. Pero nosotros, como el, el equipo estaba, está organizado en, en, en, tres, en tres módulos, que es el, el de Mallorca, que es donde tenemos el estudio, el de Valencia, que es donde estaba yo, y luego el equipo de Madrid, ya veníamos trabajando diariamente por, por Discord. Así que casi, casi el primer día que nos pusimos a trabajar, post pan, o sea, eh, cuando se declaró el estado de pandemia, no notamos... Eh, excesivo cambio eh, sí que es cierto que bueno el estar todo el día en casa te carga más sí. y que la comunicación sobre todo del equipo de Mallorca que sí que estamos acostumbrados a estar mesa con mesa pues eh, el estar a distancia te lo, te lo dificulta un poco más pero nosotros no paramos la producción en ningún momento eh, tuvimos que continuar porque bueno tenemos unos calendarios y mm y para estar en casa pues sin hacer nada pues preferíamos continuar. El gran teletrabajo, la gran de repente conocida en el tema de pandemia, que mucha gente, precisamente como tú comentabas, y muchos estudios además le ha pasado eso, el tema de que ya de por sí como antes ya tenían sus apartados divididos, gente haciendo gente de Barcelona haciendo videojuegos con gente de Madrid, eh, cosas similares, pues no, no supone mucho cambio. Aparte de eso, algún obstáculo que hayas dicho, oye, pues esto nos ha costado mucho superarlo. Pues a ver, hemos pasado por casi todos los obstáculos habidos y por haber, para llegar hasta aquí. Esto al final, aunque, aunque suena un poco eh, enlazado con, con la temática del juego, eh, cada paso y cada centímetro ha sido sangre, sudor y lágrimas. Eh, nos hemos encontrado con todos los problemas típicos de, de, de una startup y de una startup de videojuegos, que es casi, casi next level. Claro. <ríe> que es, pues, eh, financiación, eh, eh, pues... Eh, que tener eh, que hacer un videojuego que, que tenga que funcionar porque al final es el primer videojuego del estudio y tiene que ser un poco la carta de presentación y, y claro, a ver, al juntar todos esos recursos pues eh, pues es complicado. Eh, también es verdad que nosotros teníamos muy claro eh, qué queríamos que fuera Operation Hayam y desde el primer minuto pues luchamos porque tuviera ese ese mimo, ese detalle que habéis podido ver en, en los vídeos de la campaña. Sí. Eh, y claro, eso, pues bueno, se pega un poco de, de leches con, pues con los calendarios y con, y con la rapidez. ¿no? Al final, si quieres algo artesanal, pues eh, te cuesta más. Aparte de eso, pues somos un equipo peque mm. eh, que hemos ido creciendo. Al principio del proyecto solo éramos dos personas, mi socia y yo. Eh, y, y luego, pues actualmente somos 10 eh, personas en el equipo Entonces... Eh, Sigue siendo eh, pequeño, pero no tanto Claro, es decir, eh, al final también hay que coordinar Hay que saber delegar eh, Y hemos ido creciendo y nos hemos ido estructurando Y todo eso al mismo tiempo que producíamos Entonces, pues bueno, lo que he hablado antes eh, Cualquier problema que, que derive de crear una startup eh, Pues en el caso de videojuegos se... Eh, se maximiza porque al final los videojuegos vienen del sector de las audiovisuales sí. y en audiovisuales eh, no puedes pivotar eh, como a lo mejor con, un, con una app que tú puedes hacer un MVP lo saco dentro de seis meses miro a ver si tengo una base de usuarios si me da lo suficiente pues lo mejoro etc. En caso de videojuegos esto no es viable es, es como intentar eh, estrenar un media peli no, no existe ya. ese concepto entonces entonces eh, pues bueno, pero lo hemos sabido llevar. Yo creo que al final nuestro caso ha sido de resistir y avanzar. Eh, a fin de cuentas, creo que lo que has comentado es básicamente el mercado de videojuegos indie en España, ni más ni menos. En España y yo creo que en cualquier lugar. Es sí. decir, al final estamos hablando de un sector que, que mueve muchísimos títulos al cabo del mes y, y destacar es complicado. Eh, si esto fuera fácil, pues todo el mundo lo haría. Eh, en cualquier caso, en España, pues bueno, tenemos otros condicionantes que, que, no, que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo. Y al final, eh, producir productos de calidad eh, con economías de guerra es altamente difícil. Sí. Eh, ¿Es posible? Sí es posible, pero a base de mucho sacrificio y de mucho esfuerzo, eh, que normalmente, por, y digo por desgracia, pero pillarlo con pinzas, eh, no, no se suele contar demasiado, ¿no? sí. Es como ese apartado que los desarrolladores los mantenemos como muy en secreto, eh, pero es que es la realidad. Al final, yo creo que pues, cualquier negocio requiere sacrificio, eh, porque fácil no es, nadie te lo va a regalar, tienes tropecientos mil competidores y el cliente, con su dinero, al final escoge el, el mejor. Sí. Eh, y para estar en esa lista, pues te lo tienes que currar y te tienes que espabilar Y tienes que darlo todo y muchas horas Y, y al final, eh, pues eh, te tiene que gustar mucho Yo creo que al final el resumen es que te tiene que gustar mucho para poder hacer este trabajo ¿Es el primer juego que desarrolláis como Mansion Games? Sí, es el primer título del estudio eh, Los miembros del equipo eh, sí que es cierto que que ya llevábamos una cierta trayectoria. Eh, algunos de los, de los leads del equipo pues eh, estamos de profes eh, en, un, en un curso de videojuegos, así que ya nos conocíamos de hace tiempo. Luego pues ha habido, se ha ido uniendo más gente eh, alumnos de la escuela, eh, a los cuales pues, eh, habían hecho las pláticas con nosotros y al final los incorporamos. Eh, ha venido gente de fuera que hemos fichado. Y luego el proyecto también tiene colaboraciones especiales, ¿no? por ejemplo, la música de Chris Hulbeck, el, el músico de Turrican, que trabajó para, para Lucas Arts, eh, la portada de Alfonso Aspiri. Eh, al final se ha juntado también como una pequeña comunidad de gente que nos ha ido apoyando desde el principio y que se enamoró del proyecto cuando éramos muy peques, y, y eso al final ha ido nutriendo, y ha, ha ido haciendo que, que el producto vaya cogiendo como mucho cariño de muchas personas. Precisamente ahora que me has comentado un poco los, los roles y la experiencia que tienen esos, esos roles en específico de, de Mansion Games, ¿por qué Mansion Games?, ¿por qué el nombre? Pues el nombre... A ver, a mí me gusta mucho Inglaterra. Eh, soy muy fan. Eh, y también me gustan mucho las mansiones, los castillos. No sé, siempre me han atraído mucho. Siempre creo que, que le puedes sacar como... Eh, mucho jugo, ¿no?, a, a ese entorno. Y la idea era que, que el nombre del estudio de alguna manera de alguna manera simbolizara eh, pues un lugar en el que puede vivir gente y que puede crear cosas guay, ¿no? De hecho, a los... Al equipo de Mansión les llamamos habitantes, por lo de la mansión, ¿no? mm. y el nombre vino principalmente por eso, también hubo influencia un poco del Maniac Mansion, eh, de Lucasfilm, y, y al final decidimos, eh, a todos nos gustó y, y tiramos para adelante con ese nombre. Eh, ¿Cuál ha sido la preproducción del juego? Es decir, el tema de. Eh, empezasteis en 2019, me has dicho, a, a crear el juego, pero lo que viene a ser la idea previa, ¿desde cuándo le llevas dando vueltas o le lleváis dando vueltas? Nosotros llevábamos, eh, María del Mar y yo dándole vueltas mucho tiempo. Antes incluso de montar empresa ya había una. Ya había una idea. De hecho, yo tenía un prototipo que empecé a hacer el juego para una plataforma retro, para el Commodore amiga. Y. Y la idea, el guión ya estaba en mi cabeza. Eh, lo que pasa que luego pues, se fueron dando los pasos para convertirnos en estudio. Pero la idea ya estaba ya estaba muy pensada. Eh, lo, lo otro que me has preguntado, perdona, eh, me lo he sí, perdido. el tema de lo de la preproducción del juego. Es decir, sí, el, eh, cuando empezasteis, básicamente. La pre-pro eh, se hizo de una manera muy intensiva porque queríamos que en el videojuego lo que contásemos fuera, eh, aunque tiene un, un componente, pues lógicamente que es, al final es un videojuego, queríamos que muchas de las cosas fueran verdad. Entonces eh, nos fuimos a Berlín, fotografiamos todo Berlín, eh, las, eh, las pocas piezas que quedan en, en pie como búnkeres, torres de defensa, etc. Eh, estuvimos eh, buceando por documentos desclasificados, eh, leímos mucho, mucho libro, vimos mucho documental, mucha película, de manera que tuviéramos una idea clara de, de cómo sería Berlín en el año 45, en el último mes de guerra, que es cuando empieza el juego. Sí. Eh, de manera que al final lo que estáis viendo en el juego, aunque esté en rollo cartoon, eh, si veis la puerta de Brandenburgo, es la puerta de Brandenburgo. Si veis una casa destrozada eh, por los bombardeos, esa casa existía. Si veis eh, un submarino por dentro, ese submarino lo hemos cogido en los planos. Eh, de manera que al final tiene también cierto componente eh, como de gamificación, ¿no? De puedes aprender cosas jugando. Que luego digan que los juegos no tienen, en eh, plan, que no son realistas y que no tienen un apartado inspirado en la realidad, ¿eh? Tal cual. Sí, de hecho, eh, hemos metido también una característica que está en el Kickstarter, que es un museo, eh, muy parecido al museo un poco de Indiana Jones, en el cual eh, todos los coleccionables que vosotros vayáis consiguiendo en el juego, hace pues ítems, medallas, insignias, etc., eh, tú puedes verlas expuestas en ese museo y si le das clic, se abre la ficha Top Secret y tú puedes aprender sobre ese objeto o sobre ese personaje, porque muchos de los personajes del juego están basados en personajes reales. De manera que, que bueno, pues eh, si vas consiguiendo y desbloqueando cosas, pues eh, aparte de eso te puedes entretener yéndote al museo y, y mirando sus, sus fichas. Esto me obliga a hacerte la pregunta estrella de esta, de esta entrevista, que va a ser, ¿tenéis pensado colaborar con escuelas para esto? ¿Con escuelas? Sí. ¿Precisamente que comentabas lo de la gamificación y lo de que se puede aprender de ese sentido de la ficha técnica? A ver, nosotros como profes, eh, pues a nuestros alumnos les hemos machacado bueno, una presión high Jump y sus procesos durante, durante los años que ha durado esto, eh, eh, y hemos ido dando charlas en otros sitios ¿no? que nos han llamado. Eh, pero, pero bueno, a ver, también hay que tener en cuenta que, que la formación tradicional, pues, pues bueno, es poco amiga... De, de introducir nuevos cambios ¿no? eh, yo soy partidario de que al final la gente cuando aprende o cuando aprendemos mejor es cuando nos enseñan las cosas de una manera eh, más cautivadora y más práctica ¿no? eh, al final si ahora por ejemplo nos hacen aprender algo con un libro eh, lo vamos a hacer, mañana vamos a examinarnos probablemente saquemos buena nota pero al día siguiente si te pregunto probablemente se te habrá ido sin embargo, si entendemos algo y lo comprendemos y nos gusta, eh, como nos lo han explicado, no te digo que te acuerdes de todos los datos, pero te va a dejar ahí un pozo con, que tienes de conocimiento. ¿no? Eh, pero bueno, esto, el sistema educativo pues eh, poco a poco se va adaptando a este tipo de cosas y está más abierta. Créeme que sé lo que es porque tengo que presentarme ahora en junio a una cosita llamada selectividad. <risa> Eh, ya que comentabas pues suerte, antes, suerte. Tal, cual, tal cual. Muchas gracias. Eh, ya que mencionabas lo de la campaña del Kickstarter, ¿cómo ha sido el proceso de crear la. El proceso de. Eso, de, de... Sí, básicamente de, de la creación de la campaña del Kickstarter. Pues la campaña de Kickstarter, nosotros llevamos cerca de dos años preparándola. Al final ha sido un proyecto paralelo, eh, porque queríamos que saliera bien. Eh, ahí hay que preparar contenidos, hay que preparar producto, hay que preparar comunicaciones. Tiene que estar todo muy bien preparado y, y, claro, a ver, nosotros al mismo tiempo teníamos que producir el videojuego, que era el foco, ¿no? Al final, si el videojuego, de poco sirve hacer el Kickstarter. Eh, así que llevamos dos años, pues, prototipando las recompensas, eh, haciendo cálculos, eh, preparando la, la estrategia de campaña, preparando la comunicación, eh, haciendo los vídeos de campaña... Eh, nos curramos eh, un vídeo muy chulo, muy bamberro, que tenéis en la página, en la sección de equipo, eh, que es una acción movie como un corto, en donde lo, la gente que veis ahí haciendo de Rambo y compañía somos el, el equipo de Mansión, pidiéndoos ayuda para, para que baqueéis, ¿no? Eh, eso también, al final, lo hemos hecho todos nosotros porque eh, la falta de recursos, al final, te, te obliga a, a buscar soluciones alternativas, ¿no? Eh, si hubiéramos pedido ese vídeo a una productora eh, los costes habrían sido inasumibles para nosotros y al final, pues como en Mansion una de las patas buenas es el apartado artístico, decidimos pues eh, hacer el vídeo nosotros ¿no? y la verdad es que ha tenido muy buena, muy buena acogida. ¿no? Eh, fue un vídeo que lanzamos para anunciar que hacíamos campaña, y, y la gente al principio, claro, estás viendo caras que no conoces y dices, bueno, deben ser actores de serie Z que no los conocen ni en su casa y al final del vídeo se descubre que somos nosotros, ¿no? ¿Qué tenéis pensado de cara al lanzamiento del juego? Pues nosotros, como te decía, eh, se firmó el año pasado el convenio de, de publishing con Meridian Games, que va a llevar tanto la edición física como la digital, y ahora mismo estamos trabajando con ellos para para poder eh, ultimar el pues, eh, desde fechas de lanzamiento, eh, cuándo va a estar disponible y en qué formatos y en qué ediciones. De todas maneras, eh, os aviso que las ediciones que habéis visto en, en Kickstarter son ediciones eh, únicas y limitadas sí. e innumeradas eh, porque queríamos compartir eh, el momento un poco de... de de haber llegado hasta aquí con, con la gente que nos ha apoyado, ¿no? Entonces son, aparte de limitadas y numeradas, eh, son ediciones con un precio súper, súper ajustado. Eh, entonces eh, os, eh, os emplazamos a que aprovechéis el momento porque llevan un montón de extras, de goodies, y, eh, y repito, están a nivel de precios es, es imbatible. He visto, he visto una por ahí que me ha hecho bastante gracia, que era la de 666 pavos. Sí, hay una hay una recompensa de diseño, a un boss con nosotros, que te incluye la recompensa de la edición de la edición coleccionista, más la posibilidad de, junto al equipo de Mansion Games, de, de desarrollar un, un final boss. Entonces la idea es de que esa recompensa, eh, pues nosotros tenemos las herramientas y nosotros seamos las manos, pero eh, en este caso el Baker decida, eh, pues bueno. Eh, de las opciones o ideas que, que nos pueda dar, nosotros las vayamos trabajando con él, desde el aspecto físico, las mecánicas, eh, donde, en qué escenario situarlo, y entre las dos partes, pues, eh, pues incluir un nuevo boss extra. Pues para terminar, te doy tu minuto de oro para que vendas Operation High Jump al público. Pues Operation High Jump se podría definir como cuando Metal Slug se hizo amigo de los Vikings de Comandos y de Indiana Jones de the Fate of Atlantis. Es una mezcla o fusión de, de run and gun, de videoaventura, y que tiene toquecitos tácticos, ¿no? Porque lleva, podemos llevar a, hasta cuatro personajes que cada uno tiene habilidades diferentes. Eh, tenemos al, al miembro de, las, de la resistencia polaca, tenemos al... que es un saboteador, eh, tenemos a, la, a una francotiradora... Eh, ...tenemos a, a un piloto loco con un avión que nos puede proporcionar bombardeos tácticos y, y suministros... ...porque en nuestro caso la munición está finita... ...y, y luego tenemos a un experto en, en decodificación y resolución de puzzles ...que puedes utilizar para, para minijuegos que hay como romper pues, eh, cerraduras, eh, cajas fuertes, etc. El juego tiene una banda sonora de Chris Hulbeck eh, que, que es espectacular... Y luego, a nivel pues, ediciones, eh, tanto en físico como en digital, eh, vosotros os montáis vuestro Operation High End, porque hemos hecho ediciones en las cuales eh, hay desde el juego solo hasta el juego con todo el universo transmedia que hay detrás. ¿no? Libro de arte, música, etc. Inclusive, hay una recompensa que la vamos a anunciar ahora, eh, que cuando nos enviéis eh, el formulario para enviaros la, la, el juego, eh, os vamos a pedir unas fotos y vais a poder tener vuestro propio avatar de la Segunda Guerra Mundial con vuestra cara en la cual vosotros decidís si queréis ser de la marina, de infantería, paracaidista, piloto, miembro de la resistencia, boina verde, lo que vosotros queráis. Eh, al final, la, la campaña de Operation Higham eh, es para celebrar con vosotros que, que Mansión y Operation Hyam han llegado hasta aquí. Entonces, al final, vosotros también sois los protagonistas. Pues para terminar, recordamos a los oyentes, Operation High Jump The Fall of Berlin, disponible próximamente, y esto corrígeme si me equivoco, Víctor, para PlayStation 4, 5, PC y Nintendo Switch, y en un futuro Xbox. ¿Es correcto? Sí, el stretch goal de Xbox está ahí cocinándose, depende de vosotros. Eh, sabemos que hay mucha gente de Xbox que nos lo está pidiendo y al final queremos que Operation High lo podáis disfrutar desde cualquier plataforma. Pues muchas gracias por estar hoy con nosotros, Víctor. Os deseamos muy gracias buena suerte vosotros. con el lanzamiento del juego y esperamos tenerte de vuelta muy pronto. Un abrazo.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 Pues hasta aquí ha llegado este episodio 47 de Gaming Room. Eh, como siempre, dar las gracias a la gente a la que hay que darle las gracias. Empezando por Miquel, por su producción y, y control y por hacer que la vida de Íñigo sea más fácil. Gracias. Gracias, <risa> gracias Íñigo, por estar con gracias, nosotros. Gracias, gracias, Miquel, gracias. En fin. Gracias, Íñigo, por estar con nosotros colaborando, eh, contándonos cosas sobre criptominería y también por. ¡Criptocosas! cosas. Por... Cripto -cosas. Íñigo, tu cripto bro de confianza. <risa> Y también el, el por. El Crypto que no te vendería. El Crypto bro que no te va a decir que seas tu propio jefe. Y gracias también por, por estar aquí, incluso estando malo. Ay, Guay. Qué, qué malito que estoy y qué poco que me que <ríe> cajo. Dale, Gracias por venir, Arba Becario Con tan poco Muchas margen gracias. de aviso ah, Se ese paso por aquí de todas formas Aquí estoy, el banquillo Brutal. Pues gracias por colaborar con nosotros uh -huh. Y como siempre, gracias también a los oyentes Y a Víctor por estar hoy con nosotros en la, en la entrevista eh, No tenemos mucho más que, que comentar Pero como siempre hay que hacer tiempo hasta el drop Así que, mmm, ¿qué, queréis, ¿qué queréis comentar nada, vosotros? No, no comentes nada Vamos no a, nada. a agradecer a los espectadores Y di tu frase y ya Pues bueno, vamos. Más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas Como siempre, dentro de muy poco nos vemos gente Feliz viernes